Día 6, día 6 de agosto, día 6, reto 30 Bienvenidos a todos mis amigos los postergadores A todas las personas que postergamos, que dejamos todo para después Porque en todo este tiempo hemos dicho que Por alguna razón han hecho creer que ser postergador es como un pecado Es como que, uff, mal, eso está mal Solo los perdedores son postergadores o algo parecido y como yo no estoy de acuerdo, yo he dicho, no, postergar está bien, tiene su lado bueno y vamos a hacer un grupo de toda la gente que somos normales, ciudadanos de a pie, mortales, comunes y corrientes, que postergamos cosas. Y caminamos juntos, este camino de la postergación. Eh, hoy voy en el día 6, entonces estaba mirando para atrás, el día 1, 2, 3, 4, 5, y eh, todos los días vi que cometí uno o más errores. En la acción de hacer el video... De publicar... ves de, En cualquier parte del, del proceso de, de arrancar con el video... Unas metidas de pata... Ay... qué pa' qué te cuento... Empezó por el primero que el, el Facebook y el YouTube cogen... Y eligen una imagen cualquiera del video para ponerla como portada... Que por cierto es súper ridícula... Es vergonzosa... Yo la dejé ahí porque... Así fue el destino... Entonces lo dejé quieta... Pero me vergüenza... Muy chistosa... Entonces... Yo mirando, eh, por qué razón han, habían pasado tantos meses, yo queriendo publicar algo, pero olvídate que esto se trata de videos, se trata de cualquier cosa que tú quieras hacer, cualquiera. Las más comunes en el mundo son ir al gimnasio, bajar de peso, arrancar con ese libro, hacer, empezar con ese proyecto, ese negocio que siempre quisiste hacer. El punto es que tú quieres hacer algo y no lo haces, y tú sabes que es importante, tú sabes que esa vaina agrega valor, lo sabes no es algo menor, y mmm, hay una trampa, la trampa de hacerlo bien, pero no bien, muy bien, pero no muy bien, perfecto, y si no es perfecto, yo no salgo. Y recuerdo esos dichos de, antiguos que decían, si vas a hacer las cosas, hazlas bien hechas o mejor no las hagas. ¿no? Y sí, pero la verdad es que con este afán de hacer las cosas también, yo he publicado algunos videos que les he metido muchas ganas en, en la edición, en filmarlo, en el texto, en los cortes, las transiciones, los titulitos, todo. Eh, he hecho varios así que yo digo, uy, qué bueno salió. Les dejo ahí uno en la descripción, eh, que es uno de esos. Ese, en ese lo pongo porque, bueno, porque tuvo como 70.000 mil vistas y como mil compartidos y súper chévere, ¿no? Bueno, al menos en Facebook. <ríe> en YouTube te como 100 vistas, dos comentarios. El punto es que yo dije, yo quiero retomar mis videos, me encanta. Y se postergaba. Y quiero resaltar en este video la postergación por la perfección, por la trampa y la perfección, ¿no? O sea, con esa visión de, oye, yo puedo hacer videos bonitos... Pues, o por alguna u otra razón no me daba el tiempo Y no lo hacía Entonces yo tomo esta decisión Agresiva, drástica De a la miércoles, como salga esta vaina Vamos Dándole más importancia al hacer Y avanzar Que al hacer perfecto y no avanzar Y entonces yo fija los errores que cometí estos días Ay, era, Por ejemplo el día 2 me parece O el 3 eh, El es una persona, somos dos personas en el, en el Zoom Y la, del otro, la persona del otro lado Su voz no sale Es pues todo el video, eso lo hablo yo Y cuando ya habla el video es en silencio así yo, no, Y es porque yo Bueno, no les pido por qué Pero esa función aquí no me sirvió Y después, antes de eso Yo he botado live Y los cuelgo y vuelvo y los borro No me saben a qué fue, porque no funciona Y no tanto por lo que yo digo No es por lo que yo diga que no es que lo diga mal Sino es técnico ¿Ayer cuál fue la embarrada que metí? <ríe> Ayer sí lo que la embarrada. Ah, pusimos los dos y le puse el audio del, del Zoom y las dos personas estábamos en mute como creo que cinco minutos hablando ya en, en mudo. Eh, y lo que quiero decir es que ya voy en el día 6. y cinco con un resto de metidas de pata que que son bienvenidas. eso Es como la reconciliación con vamos a hacerlo mal, vamos a equivocarnos. Y para llegar a la perfección, algún día llegaremos, debe, vamos a inventarnos un número. Tengo, tienes que equivocarte 74 veces. ¿sí? Son como 74 errores naturales, obstáculos, desafíos que cualquier persona debe cometer para llegar a ese punto de, de éxito, de calidad. Y ahí es donde yo digo, pues equivócate, equivócate y equivócate rápido. Sobre todo equivócate barato, pero equivócate como con, con ritmo, ¿no? Equivócate, equivócate. Porque esos 74 pasos no te los puedes saltar. Y pueden ser por proceso de aprendizaje, porque así la naturaleza del, del ajuste de la calidad, etc. Pues yo voy cinco, cinco metidas de pata importantes. Eh, ya me puse a leer cómo es que se hace una transmisión de live. Porque te cuento que esto de live se ha venido a un nivel así profesional Que da miedo con consola, con canales de audio Fuentes de video, streams de diferentes, no sé qué como que, Esto es como volver a ser ingeniería otra vez No tanto, pero por ahí Ya me descargué los programas, poquito a poquito Y quiero resaltar esto para todos mis amigos los postergadores Yo tengo, aunque podemos hacer otro tema de eso mejor ¿Les parece? Vamos a poner ese título vamos oh, a hacer un capítulo que vale más todos los días un poquito que una vez un montón ¿no? como que dicen, bueno, este, este mes si la rompo, ¿no? mañana sí yo corono, me doy con todo y bueno, sube la con todo sube el pico, Uf. como soy una amiga eso es arrancar de caballo puf, y frenada de burro, y el burro frena y no avanza, hermano <ríe> eso, entonces voy avanzando a poquito, siento el progreso me siento mucho más confiado con, con mirar la pantalla de esta laptop sin que nadie esté dando mi feedback. Por cierto, ya voy 6 minutos 30 segundos hablando y nadie me ha hecho si suena. Debo decir que en los primeros años aparecieron mucha gente, muchas personas ahí apoyándome. Gracias por eso. Y espero este mensaje que te estoy compartiendo hoy te aporte. Eh, si lo ponemos en, como en viñetas es arrancar. Arrancar, arrancar con errores Meter la pata Equivócate Vuelve a equivocar Equivócate rápido Si puedes, equivócate barato Y cada inevitablemente aprendes de cada error Si no te aprendes el error, pues fácil Se vuelve a repetir hasta que aprendas eh, Yo esperaría que mis siguientes videos Poco a poco tengan una mejor calidad En diferentes aspectos Y quisiera que estés ahí para Oye, como Margarita Canales Margarita, hola Oye, ¿te quieres unir a este, a este live? Te paso el link Mira, te voy a pasar un link Y te unes al canal de Zoom en el que estoy Y entras a la sala y hablamos ¿Te parece? Sí. Eh, vamos a hacerle barra a Margarita Para que se una al grupo y aparezca en vivo <risa> Ese es el punto A mí cuando yo digo esas cosas Se me iría, Y eso voy a ver cómo lo organizo Sería súper bacano tener a esta persona en vivo, tú, tú, sí tú, tú el que estás viendo esto, que puedas hacer un aporte, que puedas contar, oye, sí, a mí me ha pasado esto, me ha pasado esa, o que no, que digas, no, eso no es así, yo creo que es de otra manera, y poder discutirlo, y de eso poder compartir con las demás personas. En este club de la postergación, de todos los postergadores, mmm... En el, me, me hicieron un comentario súper chévere y yo se los voy a abrir Esta es sobre como el valor de la postergación pero como me lo contaron tuve la sensación de postergación raya sacrificio cosa que me llamó mucho la atención eh, hay, usan la palabra mucho procrastinar, ¿no? que se suena como mucho ya a, a temas profesionales pero nada, cerramos el mensaje ahí, la trampa es la trampa de la perfección no me lleva a nada bueno yo quisiera hacer aquí un ejemplo importante mira, ponle cuidado en el ámbito profesional yo tenía en un periodo de mi vida profesional tenía un producto que yo quería hacer en ese producto yo quería hacer súper bien y yo lo presentaba a los clientes y tenía buena buena opinión de parte de ellos, oye, qué buen producto como, oye, pareciera que lo hubieran hecho las grandes compañías, no, lo hago yo y, eh, pero era muy demandante hacerlo tan bien. Y conocí a personas que hacían el mismo producto, o sea, el mismo, en el mismo rubro, en la misma línea de negocio, con la misma clientela que estaba disponible en el mercado. Pero esas personas, cuando yo miraba los productos, no eran tan pulidos, tan refinados, tan, de tan buena calidad. Estaban hechos bien, ahí, ¿no? Cumple. Oye, oh, ¿cómo vendía este personaje? O esos personajes vendían un montón. Y decía, espera, ¿ ellos venden eso? Y decía, aún peor, los clientes le compran eso. Y Yo hago como que esto donde creo, creería yo, yo creo, desde... El, vamos a quitar la humildad a un lado. Lo la hago, oye, lo hago súper bien. Y, y, y me demoro más. Entonces, mientras él va vendiendo 10, yo voy vendiendo uno. Upa, aquí hay algo malo. Al principio yo criticaba, ¿no? Yo criticaba, oye, qué feo eso que hacen ellos. Que, que, como puede ser, pero avanzando dije, no. Yo le cogí respeto a estas personas que arrancan hoy, que empiezan hoy, que empiezan de una, ¿sí? Y en ese empezar, ejecutan, producen, pum, van saliendo, el mercado comienza el producto, mañana lo ajustamos un poco más, si ¿sí? pasa mañana, va a ser mejor, sí, el fin de la semana, fin de mes, esta cosa va a estar mucho en mejor calidad, sí. Y en ese avanzar, yo he le cogí mucho respeto. A, esas a, a esta manera de trabajar y ya no crítico sabes que super bien lo que estás haciendo te veo en dos meses a ver cómo vas y efectivamente la gente avanza progresa en la calidad entonces yo mejor me uno a ese bando porque aquí se trata de avanzar ¿sí? y eso es lo que yo quisiera transmitir también avancemos avancemos con error como se pueda pero avancemos hoy avancemos gracias por mirar gracias por acompañarme Ah, yo te iba a leer, ¿cierto? Algo que comentó una persona que fue como bonito sobre la postergación. Aquí está. Eh, comentarios. Mira, mira, mira, te lo muevo. Dice: Hola, Guaira, ¿dónde estás ahora? En Croacia. Mm, no es solo postergar, postergar lo hacemos todos. Creo que es una manera inconsciente de priorizar las cosas ya sabes, una cosa piensa la mente y otra el corazón, eso lo dice Carolina cuando mentalmente sabes que debes hacer algo y lo has hecho, hay que analizar el corazón a ver si la motivación es la correcta entonces, espero que si tenemos alguien aquí allá. Ajá. ok perdón, ya está eh, pues la mente y el corazón Deberían estar, deberían estar alineados Bueno, eso opino yo Sí, yo creo que sí Por eso es que yo quiero poner la postergación como algo que no es malo Solo hay que saberlo mirar y, Oye, mira acá Margarita es que se unía, Pero no, no la veo en el grupo <risa> Bueno, hemos cumplido 12 minutos 30 Día 6 Cumplido Y... Recibo todos tus comentarios, todo tu feedback, todas tus opiniones de mejora, todo lo que me aportes. Eres totalmente bienvenido. Y avancemos juntos, el club de los postergadores. Reivindiquemos la postergación. Sí. Chao, postergadores. Los amo, los amo a todos. Amémonos juntos, todos los postergadores. Ay, ¿ahora cómo colgamos esto? Caramba.